Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí a Estudio 58, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando la vida nos lo permite a los aficionados este tipo de construcción se llama marco y panel tiene un marco y en el marco se inserta un panel usualmente tiene una ranura donde va el panel esa ranura la hice con esta fresa de un cuarto de pulgada que tengo este triplex de cuarto de pulgada que va a entrar aquí. Ahí entra apenas y queda muy apretado. Y el objetivo de este tipo de construcción es que con los cambios que tiene la madera, que puede cambiar un poco sus dimensiones según la humedad, no se rompa. Entonces para eso hay que dejar el panel un poquito más flojo, pero mover este tiento apenas unas fracciones de milímetro no es tan fácil. Así que les voy a mostrar un truco muy sencillo. Para hacerlo, para mover las fracciones de milímetro, se puede usar cinta. Voy a usar esta cinta azul, esta cinta de máscara azul, porque es un poquito más gruesa que la blanca y la tengo aquí. Pero simplemente la voy a poner tres capitas de cinta aquí al tiento y esto no me sirve para mover apenas las fracciones de milímetro un poquito, para que me entre bien. Y veamos entonces como resulta. esta es la ranura que acabo de agrandar y esta es la ranura que no había agrandado todavía miren la diferencia en esta, para que entre entra, pero tengo que hacerle fuerza tengo que golpearlo ahí para que entre bien en esta ya entra fácilmente incluso le podría poner otra cinta para que quede un tris más flojo pero los cambios de que aquí en mi ciudad no son tan grandes, entonces no lo necesito si les parece un tip interesante no olviden ponerle me gusta al video y suscribirse al canal ahí abajo para que les lleguen actualizaciones y sepan cuando publicamos algo nuevo. Nos vemos en la próxima.